Bien, lo primero, lo primero que debemos plantearnos, yo creo, la primera pregunta es ¿qué es una aurora boreal? Y la respuesta, la verdad es que es corta y clara, las auroras boreales son cortinas de luz en movimiento. Es decir, probablemente lo más interesante y espectacular de una aurora eh, boreal es el movimiento en el cielo de esas grandes cortinas de luz. Bien, eh, vamos a aprender eh, varias características de las auroras, de acuerdo, entre ellas las más importantes que son su brillo, sus formas y eh, lo más espectacular que son sus movimientos en el cielo. Bueno, pues primero de todo hablaremos de ese brillo de las auroras, la verdad es que el rango de brillos puede ser muy amplio, podemos tener auroras eh, débiles, tan débiles como la, el brillo de la Vía de la vía Láctea, por tanto se necesita una noche realmente oscura para poder eh, apreciarlas, pero luego en los momentos de, de máxima intensidad, de las auroras, podemos obtener auroras realmente brillantes, un brillo que pueda alcanzar el brillo de la luna llena y por tanto esas auroras de forma extensa, pero van a producir, pueden llegar a producir sombras en los objetos terrestres. ¿no? Eh, la segunda característica que uno se plantea cuando va a realizar una, una observación de auroras es que, qué formas adoptan en el cielo y la verdad es que aquí eh, pues podemos llevarnos una sorpresa porque las auroras pueden adoptar eh, distintas, distintas formas desde como veis, como veis en, la, en la imagen que es por cierto, una composición de imágenes de observaciones de auroras realizadas desde el sur de Groenlandia y desde el sur de Islandia, desde donde estamos realizando estas eh, transmisiones en directo. Eh, bueno, pues la, la sorpresa, como digo, que nos podemos llevar es que mm, las formas de las auroras son muy distintas, ¿no? Podemos tener la típica aurora, la parte inferior, la forma de de arco, son probablemente las más, las más abundantes pero luego, veis en la parte superior, que puede, pueden adoptar distintas formas, hasta curiosas formas, como hemos llamado una cabeza de elefante, un cometa o incluso esos jets, esas plumas verticales justo encima de, del horizonte Finalmente Finalmente es muy eh, probablemente lo más lo más espectacular, como ya he dicho al principio de la charla, de una aurora es sus movimientos. Lo que vamos lo que vamos a ver en el vídeo es eh, son, perdón, los movimientos a tiempo real, a tiempo real no está no están acelerados de un, la observación de auroras justo del año pasado, del verano del año pasado, realizadas desde el sur de, de Islandia, con una cámara idéntica a la que estamos usando ahora mismo en la retransmisión en directo. Entonces se puede apreciar eh, claramente como la, la aurora, que tiene tonalidades principalmente eh, verdosas, tiene un movimiento lento, lento, pero que se puede apreciar en el cielo. Las auroras suelen tener un tiempo de vida, de vida media de alrededor de un cuarto de hora, media hora. Tú las ves, las ves nacer, evolucionan en el cielo hasta que acaban desapareciendo hasta la siguiente, hasta la siguiente aurora. Vuelvo a repetir, el vídeo es, es tiempo real, ¿de acuerdo? una cámara a tiempo real, sería lo que nuestros ojos... Eh, podrían ver, evidentemente es un campo más pequeño que el que abarcarían nuestros ojos, pero es un buen ejemplo para entender ese movimiento mmm, lento, pero perfectamente apreciable, que tienen esas cortinas de luz, esas auroras en el cielo y, y que probablemente sea lo más espectacular que nos ofrecen las auroras.